Alexis, lo, lo he visto bien, como, como siempre, está eh, motivado, eh, este, agradecido a, a sus compañeros también que, que han hecho posible o han contribuido eh, a, a que él pueda alcanzar este objetivo personal que, como digo siempre, eh, por nuestro estilo, siempre ponemos los logros personales en, en un papel secundario, eh, pero lógicamente creo que para cualquier ser humano eh, el ser reconocido de esa forma eh, también es, es gratificante.